Bendiciones, soy el evangelista Godoy y estoy muy contento de poder estar aquí con el apóstol Vicenzo Petrarca, muy contento y agradecido con Dios de poder entrevistar a este hombre de Dios que está, está haciendo historia no solamente en Italia, sino que en diferentes países del mundo. Y es un privilegio de verdad poder... Eh, compartir con usted este tiempo. Gracias por aceptar la invitación. Eh, que, vamos a tener este espacio y quiero hacerle unas preguntas uh -huh. que muchas personas también quieren eh, saber de usted, ¿verdad? Eh, cuéntenos eh, cómo conoció a Cristo el apóstol Vicenzo Petrarca. Amén, quiero agradecer al profeta Freddy por esta invitación, por esta entrevista. Y de verdad me siento muy honorado hoy para poder escuchar, eh, para poder hablar y explicar un poquito uh, más, un poquito más de lo que es nuestra experiencia con Dios, esta, nuestra experiencia de ministerio y de lo que también Dios nos ha dado gracias de hacer en estos años. Bueno, yo conocí al Señor cuando de verdad era un niño y estaba en la iglesia católica y siempre he tenido un corazón por Dios y cuando era niño... Un cura siempre me dice algo, que nosotros tenemos que orar, pero nuestra oración es, no tiene que ser algo de formal, sino que tenemos que hablar con Jesús, como se habla con un amigo. Entonces lo que yo hacía toda la noche, cuando me iba a dormir, me iba por mi cama, me arrodillaba y hablaba con Jesús. Hasta que un día Jesús me habló. Yo escuché la voz de Jesús que me dijo, Vincenzo, tú me vas a servir. Entonces, de este tiempo, yo siempre he tenido en mi corazón la seguridad de Dios, que Dios existía, y siempre Dios ha ido guiando mi vida. Eh, de hecho, quería hacerme cura, porque mi pensamiento en este tiempo era que para servir a Dios tenía que hacerme cura. Pero en mi corazón yo sentía que no era este el camino que Dios tenía para mí. Y así que Dios me fue indirizando, caminando, hasta que un día... Me hablaron de Jesús, fue en un tiempo muy fuerte de crisis, tenía como eh, 18 años más o menos. Allí fue el momento donde un tío que era de muchos años, que no me era, que era evangélico, él me eh, habló de Jesús. Yo leía la Biblia, entonces todo lo que él me decía, yo lo sabía él me preguntaba muchas cosas pero él decía, sí, yo lo sé y lo hago porque así es escrito en la Biblia entonces él me hizo la pregunta clave ¿Si tú eres salvo entonces digo, no, yo no soy salvo quiero ser salvo, ¿cómo puede ser salvo? él me hizo hacer la oración de la salvación ¡Wow! para los y, que, para, para los que momento, no... y cuando terminé de hacer esta oración bajó un fuego muy fuerte que de mi cabeza, cabeza me tomó todos y me salió de hablar en idiomas que no conocía. Entonces Dios en este día me bautizó con el Espíritu Santo. Y de allá empezamos. ¡Wow! Para los que nos están viendo y están escuchando el acento del apóstol Vicenzo Petrarca, él es italiano de nacimiento y Dios le ha dado la gracia de poder hablar eh, algunos idiomas. Es un hombre, eh, como vuelvo a repetir, me es... Eh, un honor poder estarlo entrevistando porque es un hombre muy ocupado, un hombre que, que viaja mucho. Y vuelvo a recalcar, eh, él es italiano, por eso escuchan ustedes el acento, eh, el acento que escuchan. Y qué experiencia tan linda, de verdad, eh, cómo conoce a Cristo el apóstol Vicenzo Petrarca. Pero nos gustaría que nos eh, hablara un poquito de su familia... Sí, vale, gracias a Dios tenemos esposas y tres hijos y todos estamos involucrados en el ministerio. Wow. Mi esposa también es pastora, predica la palabra de Dios y ella tiene un ministerio uh, muy especializado en la familia, en la pareja, en el cuidado de los hijos. Entonces hace mucha enseñanza por la pareja y también de mucha enseñanza de cómo los padres tienen que relacionarse con los hijos. Mi primera hija, Gloria, que también es un milagro de Dios, por cómo nació. Ella también sirve al Señor y de hecho me, me ayuda muchas veces con la traducción. Ayuda también cuando tenemos hóspede de fuera, ella es la que va a traducir, darle español y del inglés. Eh, Mico también está muy involucrado con el tema de la tecnología, él es lo que sigue toda la parte eh, de eh, YouTube es lo que se está ocupando también de la, de la grabación en estos días que estamos en casa, por la reunión por así, que hemos empezado ahora, en esta, en esta semana, y la más pequeña, Sarita, que solamente tiene tres años, ella también, solamente ahora cuando es el tiempo de comer, <risa> Pero ya está empezando su camino con Dios, porque de verdad, nosotros... Lo que importa es que nuestra familia pueda estar con Dios. Si tenemos ministerio, tenemos ministerio, eso es secundario. Lo más principal es que la familia siempre está con Dios. O sea, usted tiene un equipo muy completo, porque su hija dice que traduce a otro idioma. Y bueno, todos trabajan como un equipo maravilloso en su ministerio, ¿verdad? ¡Qué bendición! A ver, al escuchar esto, eh, aquí a los que nos están viendo tengo eh, tres libros y me podía usted eh, preguntar hoy, ¿de quién son estos libros? No vengo a promocionar otro material más que eh, eh, este material lo ha escrito el apóstol que tengo aquí a mi lado que estoy entrevistando y... Eh, yo quisiera saber cómo surge el primer libro que escribe el apóstol Vicenzo Petrarca. Cómo, eh, eh, cómo, cómo nace, de, cómo Dios le habla para, para... Cuéntenos un poquito, por favor. De su primer, digo su primer libro, porque creo que hay más de los, de los que veo acá. y Nos va a decir cómo nace su primer libro y cómo nacen los demás libros. Cuéntenos, por favor. Sí, de hecho en este momento tenemos 12 libros. Y algunos ha sido traducido en español, en inglés. Y están buscando uh, hermanos de traducirlo en portugués y en francés. Y de hecho los primeros seis nacieron juntos, que son los uh, manuales de la escuela profética. En este tiempo estábamos trabajando en Italia haciendo escuela profética. Entonces necesitábamos material, porque no hay mucho material sobre el profeta, sobre la, la profecía y sobre todo. Entonces allí salieron los primeros seis manuales y que también están englobados, serían estos ah, y también están englobados en un manual que está en español. Eh, Nos podría hablar un poquito sobre el libro, el volumen número uno, sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Esto usted puede adquirirlo en, en la librería más eh, cercana de su, de su pueblo, de su ciudad pero este está en italiano y está traducido también en español, ¿no? Sí, de hecho los seis manuales lo hemos uh, hecho, hemos hecho un sunto y salió un solo manual que está en español que es okay. manuales uh, proféticos para los profetas de hoy y de mañana, se llama y están disponibles en Amazon de forma electrónica lo puede comprar en todo el mundo wow. y de forma de papel se puede comprar en Europa, en Estados Unidos y en algunos uh, lugares de Sudamérica y está impostado como un manual para la que puedan aprender más sobre el profético o también para lo que tiene que enseñar el profético. Y nació, nació de una exigencia. La exigencia era que nuestra escuela profética se estaba creciendo entonces faltaba material para lo que puedan enseñar sobre el profético. Y de allí salieron estos. ¡Wow! Yo sé que usted es un hombre de mucha experiencia, eh, lo conoce mucha gente, eh ha sido de bendición para, no solamente para uno, sino que vuelvo a repetir para mucha gente, pero no sé, me gustaría que me contara brevemente, eh, eh, cuando usted estaba escribiendo el, prim el primer libro, eh, el bautismo en el Espíritu Santo, alguna experiencia que usted tuvo durante que es eh, escribía este libro. Eh, sí, claramente eso salió de, de mi rodilla, ¿no? Todo lo material, lo que nosotros estamos transmitiendo en la escuela profética, no nació porque tomamos curso de otro lado. Y en este tiempo en Italia no había curso sobre el profético. De hecho, nosotros éramos lo primero eh, que hacían escuela profética aquí en Italia y no había material. En este tiempo yo no sabía hablar tampoco en inglés ni en español, entonces no sabía cómo hacer. Pero arrodillado y pidiendo Señor, Señor, ¿qué quiere transmitir tú a través de esta escuela? Y Dios me iba enseñando, enseñando, enseñando. Y se ha vuelto un material que es de revelación. Y hoy también muchos, en muchos lugares lo están eh, tomando y usando para hacer su propia enseñanza sobre el tema del profético. ¡Wow! Tengo aquí también experiencia sobrenatural con Dios. También lo puede obtener. Eh, lo puede obtener, pero no tenemos un poquito ahí eh, problema de. Pero tenemos aquí eh, también este libro, Experiencia Sobrenatural con Dios. Este es un poquito más grueso que este, pero están eh, espectaculares. Eh, escrito por Puño y Letra, por eh, el, eh, como decimos en Guatemala, el caballero que está aquí en la par mía. Y de verdad, bueno, tenemos, ¿cuántos? 12 libros en total. Sí, entre los manuales y los libros son 12. Esto de aquí, de la experiencia sobrenatural, fue el primer libro como, como libro. En el sentido de que no hay eh, una serie de enseñanza como en los manuales, sino que hay la, nuestra historia, nuestra experiencia. Y eso salió porque siempre estaba compartiendo esa experiencia, mucha gente se estaba edificada y me di cuenta que de verdad mis experiencias podían ayudar a edificar muchas personas. Entonces empecemos a escribir así este libro. Y lo que pasa es que todo lo que toman este libro, lo empiezan a leer el primer día y pronto lo termina. Alguno, una vez una hermana dijo, oh, yo ayer empecé a leer el libro y toda la noche no he dormido. Wow. He leído el libro toda la noche hasta la mañana. Una hermana ahora en Perú dijo, no, yo tengo que traducir este libro del español, lo tengo que traducir en inglés. Fantastic. Y así nació en inglés. Y ahora quieren traducirlo en portugués, quieren traducirlo. De verdad es algo de impresionante lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y mucha gente me, me llama, me contacta, me envía mensajes diciendo, de verdad fue muy edificado de este libro y mi fe cambió. Ahora entiendo que puedo buscar más con Dios y puedo mirar más en Dios. Yo sé que esta entrevista llegará a, a miles de personas, eh, pero durante estoy en la entrevista... No solamente yo, sino que preguntarán algunos, ¿cómo el apóstol Vicenzo Petrarca llega a aprender español? <risa> Siendo un italiano, ¿cómo puede llegar a aprender español? ¿Cómo, ¿Cómo lo aprendió? De verdad lo aprendimos en la calle, en el sentido que eh, en uno de mis mi viajes misionario me fui para Venezuela y tenía que estar eh, ministrando en diferentes iglesias un mes por Venezuela y un mes en Perú. Pero lo que pasó en la primera semana, y que lo que tenía que traducirme, eh, se fue. Se fue porque descubrimos que él había pecado y estaba viviendo en una vida de adulterio, que él tenía dos esposas, una aquí en Italia y una allá en Venezuela. Entonces se fue y nos dejó así. Y he tenido que aprender español para poder vivir en estos países dos meses, y también para eh, poderme relacionar con los pastores, no solamente cuando teníamos el tiempo de la predicación, porque gracias a Dios, Dios nos proveyó una hermana que no iba a traducir, pero cuando hablábamos con los pastores de lo que ellos estaban pasando, de sus problemas, entonces allí no podía estar eh, traductores muchas veces, necesitábamos una, eh, una hablar cara a cara, entonces allí aprendemos, aprendemos, aprendemos, y un día nos dimos cuenta, me di cuenta que había aprendido español, de verdad fue una sorpresa. No solamente sabe español, sino que aparte creo que sabe otro idioma, otros idiomas. ¿Qué, ¿Cuántos idiomas? No, sabe? Eh, bastante bien inglés. inglés. I can speak English very good. I know have a problem. Qué bendición, eh, qué bendición. Claro, prefiero, prefiero ahora hablar en español. En español. Eh, tenemos a bien, muy buen conocido inglés. Y mi hija está aprendiendo japonés, quiere hablar japonesa. Entonces, sabemos que... ¡Qué bendición! Y no solamente habla el español, sino que ahora inglés y también tiene el privilegio de traducir a, a, al, del, del italiano al español. Lo, lo traduce muy bien porque he tenido el privilegio de poder estar en, en una de sus iglesias y... Eh, es más, en la iglesia central Y ahí él es mi traductor Aquí donde lo ven es una persona Extremadamente humilde Una persona que eh, podía decir tuviera mil razones para, eh, para no ser tal vez así como es Pero es una persona humilde, humilde, humilde Bueno, eh, otra pregunta Que quiero hacerle es ¿Cuántas naciones ha visitado el apóstol? ¿Y cuáles naciones eh, eh, eh, son, son esas naciones bueno, en el ministerio hemos dado vuelta muchas naciones, muchísima y de verdad cuando me paro digo es increíble, <ríe> he mirado muchas cosas uh, tenemos iglesia en muchos lugares hemos visitado Italia claramente España hemos ido a Bulgaria donde hemos ministrado muchas veces en Bulgaria hemos, hemos ido en en uh, uh, Tunisi, Tunisia, hemos estado en Sudamérica, en Venezuela, Perú, en Brasil, hemos ido en Estados Unidos, en Canadá. Eh, wow! Y creo que me he alguno más, pero de verdad hemos dado vuelta a un montón de, de lugares y siempre seguimos caminando y visitando nuevos lugares. Wow, impresionante. Eh, bueno. Los libros yo se los presenté en italiano, pero también están en versión es, en español. Y como ustedes escucharon al apóstol, hay planes de poderlo traducir al portugués y a muchos idiomas. Entonces, no hay excusa para las personas que quieran ser bendecidos. Pueden leer los libros del apóstol que están disponibles en, por, por el momento en italiano y en español. Eh, les quiero hacer la última pregunta. Eh, después que nos dijo a las naciones que ha visitado... ¿Cuántas iglesias ahora en la actualidad están bajo su cobertura, bajo su cobertura apostólica? Porque usted es un apóstol que cubre a las iglesias. ¿Nos puede decir más o menos eh, la cantidad de, de, de iglesias y en qué lugares están ubicadas? Bueno, decimos que más o menos ahora somos como 10 iglesias. Y, pero estas iglesias también se están multiplicando en otras naciones. De hecho, por ejemplo, tenemos... Eh, va con nuestra cobertura también apóstoles, tenemos profetas, evangelistas, y por ejemplo un apóstol de esto abrió ahora eh, dos grupos allá en Suiza, y allá sigue abriendo iglesias, y de verdad esto se ha vuelto como un movimiento, muchos se están acercando y buscan la forma de conectarse con nosotros, pero siempre nosotros somos muy eh, electivos, ¿no? en las personas que queremos trabajar, nosotros no queremos trabajar con todos, Sino solamente con lo que tiene nuestro mismo corazón, eh, personas que son humildes, simples y que quieren de verdad extender el reino. Y eso nos ha dado la posibilidad de llegar en uh, muchos lugares también de Sudamérica. Nos tenemos iglesia en Perú, iglesia en Venezuela. Y Dios está haciendo cosas extraordinarias. Entonces, estas son uh, ahora nuestra uh, área de trabajo: es Italia, España. En Sudamérica estamos en Perú y en. Uh, en uh, Venezuela y también de, de aquí se están abriendo ahora otros lugares como Suiza y Dinamarca. Es impresionante el trabajo que están haciendo de verdad y nos deja nos deja una lección muy linda porque querer es poder, ¿verdad? En pocos minutos, eh, ¿qué consejo usted le pude para poder concluir? ¿Qué consejo usted le pudiera dar a otros ministros que están haciendo el trabajo que usted está, eh, está haciendo en la actualidad? ¿Qué consejo usted le, pudiera, le podía dar a ellos eh, en este momento? Bueno, el consejo es siempre el mismo. En Nápoles a un dicho, ¿no? Que tenemos que caminar con lo que son mejor de nosotros y pagar los gastos. Wow. Eso lo enseñé también a la, a la profeta Freddy tenemos que juntarnos con personas mejor que eran nosotros y que pueda darnos siempre tenemos que crecer nunca tenemos que pensar que ya hemos llegado de hecho yo también busco siempre lugares personas que me puedan transferir cosas transferir enseñanza eh, estamos por ejemplo ahora en un grupo de pastores que es de canadá donde estamos creciendo y siempre buscamos la forma de hacer por lo menos un viaje al año ...y en lugares donde podemos aprender cosas de otros pastores... ...no tenemos que pararnos... ...necesitamos de tener mentores, padres... ...personas que nos puedan ayudar a desarrollar mejor lo que Dios puso en nosotros... Amén... ...el ministerio del apóstol se llama Luz a las Naciones... ...y de verdad eh, para mí es un privilegio poder eh, tener esta entrevista con él... ...lo logré y logré que me diera un espacio... Y estoy muy contento de poder eh, eh, hacerle estas preguntas. Bueno, eh, este tiempo fue muy especial. Sé que para las personas que van a oír este reprise de esta entrevista va a bendecir sus vidas también. El apóstol está trabajando, un hombre incansable, un hombre de Dios. Tengo el privilegio de conocer personalmente a la familia. He estado en su casa de Italia y eh, ha bendecido como ministerio evangelístico también mi vida y la vida de mi familia. Y un día esperamos venir por Italia y visitarlo, y si no Italia, llegar por España y visitarlo con toda la familia. Bueno, fue un gusto poder eh, tener este momento con usted. Siempre estamos orando y ore también por el ministerio del de, eh, apóstol Vicenzo Catarca. Que Dios lo bendiga, Dios les guarde y fue una bendición poder tener este espacio con ustedes. Bendiciones. Muchísimas bendiciones, un saludo y hasta pronto.